Basil es el ratón super detective. Es una película infravalorada de Disney, porque me parece. Me parece brutal. A mí me encanta esta peli. Es una versión de Sherlock Holmes, solamente que con ratoncitos. ¿Cómo? ¿Cómo? Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. de Arthur Roman Doyle. Que de hecho el ratoncito vive en la. en la calle Baker, debajo de donde vive realmente Sherlock Holmes, que se le ve la sombra ahí tocando el violín. El equivalente a Moriarty es en lugar de ser un ratón, es una rata que no le gusta que le llamen rata, que es, es como más grande que el resto y más asquerosa, pero también es como un, eh, un gángster muy muy inteligente que tiene la voz de Vincent Price en la versión original, que se lo pasa, o sea, tú oyes la, las voces en la versión original y se lo pasa fenomenal. Y pues el plan malvado de, de Rattigan es, en el cumpleaños de la, de la reina de Inglaterra, eh, raptarla y sustituirla por un robot por Un robot steampunk que está ahí, eh, que está funcionando por eh, por, vapor. Por, por vapor. Ahí es una en plan, blu, blu, blu, blu, blu, blu. hola, <ríe> mis súbditos. Blu, blu, blu. No le sale por poco, además. La gente se queda como, pero qué rara está la reina. La reina hoy. Y es, es una película eh, que mola mucho ver la, la, la, la batalla de inteligencia de los dos, ¿no? De en plan, pues yo soy sí más listo que tú, ¿no? Pues yo, pues como Sherlock Holmes, vaya. Sherlock Holmes con Moriarty. Y es una película también muy intensa. Eh, eh, tiene la parte en la que les. Eh, me ...mete directamente en una trampa para ratones... ...y Basil está muy deprimido... ...y en un momento dado pues tiene la gran idea... ...se convierte todo como en una máquina de Groot... una canica, va, es, hace caer un martillo... ...mientras que Vincent Price está en, una, en, en, en un disco de vinilo... ...cantando una canción sobre el adiós... ...la mejor canción de la película... Y luego la escena final, que sí que tenía muchos ordenadores, en lo alto del Big Ben, entre las eh, ruedas y los engranajes, que están a punto, de, eh, eh, a punto de ser aplastados, y mientras está lloviendo, y con un dirigible que se ha, eh, que se ha estrellado contra una de las agujas. Y, pues, es, es brutal. Es decir que Basil, el nombre de Basil, viene por el actor Bas Basil... Rathbone. Rathbone, que era el primer. Que es uno de los el, primeros. Que el, primer, el primer intérprete de Sherlock Holmes en la televisión inglesa, si no recuerdo mal. La oscura mano de Tim Burton se nota en... En algunos aspectos, como por ejemplo que hay algunas secuencias que son eh, ligeros homenajes a historias y relatos de en aquel entonces un incipiente Neil Gaiman, que es también colega de este señor, y que bueno, pues ahí están los, los pequeños homenajes. Por cierto, me gustaría decir que en la wiki, por alguna razón, viene el título en diferentes lenguas, entre ellos El Esperanto. Ah, qué bien. Que no sé si esta película se ha traducido al Esperanto alguna vez, eh, pero que no. Bueno, pues esperando que no se haya traducido al Esperanto, vamos a pasar <risa> a la siguiente, que es la última película película de esta de esta época que es Oliver y su bandilla.